Un primer ejercicio que te propongo es escribir un programa que, dados dos números enteros, emita su suma, su resta, su multiplicación y su división. Tómate 5 minutos para intentarlo y cuando termines lo revisamos. Bueno, se terminó el tiempo. Terminaste. Yo lo voy a resolver utilizando la línea de comandos porque me resulta más cómodo, pero vos lo podés hacer de la forma que, nada, que a vos te resulte mejor. Voy a usar mi editor de texto favorito. Thank you. y vamos a verlo corriendo ahora te voy a mostrar entonces de vuelta el código para que veamos algunas particularidades una cosa que por ahí notaste es cómo escribí utilizando los paréntesis y la concatenación acá lo que lo que sucede es que el, el eco solo eh, emite cadenas entonces de alguna forma, si lo pensás un poquito, vas a notar que esto que son dos números enteros, que se, a los que se les aplica alguna operación aritmética, también termina evaluando en un, un número entero. Entonces hay implícitamente una conversión de tipo de datos para que eso se pueda utilizar como una cadena y ser emitido por pantalla. De eso es una característica bastante particular que tiene PHP. No todos los lenguajes hacen este tipo de conversiones en forma automática. Lo cual a veces puede ser muy bueno y otras veces puede no ser tanto. Hay que tener cuidado, pero es importante que lo conozcas. Lo importante es que usé el paréntesis para poder decir que me interesa hacer la suma primero y después concatenarle un espacio simplemente para poder separar un número del otro. Pero tal vez los paréntesis no eran Realmente necesarios, habría que probarlo realmente, eso te lo dejo como ejercicio si quieres hacerlo, pero básicamente a mí me, me gusta en general poner los paréntesis para estar bien seguro de que lo que voy a lograr es exactamente lo que estoy tratando.